Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de que lo estés escuchando este video Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos toca eh, Júpiter en Escorpio ¿Qué significará este Júpiter si está en el signo de Escorpio? Como lo estás viendo ahí detrás mío No, de este otro lado, de este otro lado eh, Ahí y como lo estás viendo en la pantalla, Júpiter pasando por el signo de Escorpio. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Pero antes te digo, no sé dónde me estás escuchando, pero unite a mi canal, suscríbete y dale click a la campanita en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, Marcelo cheiro Díaz, y mira, mientras tanto, mientras te lo digo, me peino... Eh, Suscríbete Y me da, estás dando una gran mano. Júpiter en Escorpio. Son honestos. Son intuitivos. Y son imaginativos. Muy imaginativos. La parte negativa. Es que pueden llegar a ser macabros. Pueden llegar a ser muy conflictivos. Y pueden llegar a ser destructivos. Y esas... Cosas positivas y negativas que parecen antagónicas conviven dentro de cada persona que tiene a Júpiter en Escorpio. Entonces tenés que ver cómo puedes reaccionar esa persona. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana Claro que sí, cómo no nos vamos a encontrar mañana, mañana como todos los días, pero esta vez con Júpiter en su domicilio, en Sagitario, y ese Júpiter sí que se las trae, ¿eh? así que no te lo pierdas. Chao, hasta mañana.